Nos encontramos en el Cantón Cañar Hoy, junto al licenciado maestro Javier Cárdenas En la cinta de Moebius, en la cinta visual Buenas tardes, estimado maestro Javier Para nosotros es un gusto visitarlo Y sobre todo de mucha alegría y de mucho agrado saber Que nos encontramos junto a un ícono junto a un hombre precursor y sembrador del arte, la cultura de nuestro querido cantón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a este directo grupo de gestores culturales de la provincia de el Cañar, a la cinta de modelos y cinta visual, por estos hermosos proyectos culturales que la estimulan realmente al ciudadano a continuar adelante con el impulso de la cultura en la provincia y en el país. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. También nos encontramos junto a Marcos Aruma. Marcos, buenas tardes. Sí, es pues muy alegre, Cristóbal, de estar en la casa de un maestro, como mencionas, de Javier Cárdenas, un icono, es un semillero de esa inspiración artística, filosófica, y en ese sentido pues creo que, como mencionas, estamos muy alegres, muy contentos de compartir este espacio y poder... A, a la mente, al pensamiento, al corazón de Javier en este espacio. Muchas gracias por, por brindarnos esta acogida. ¿no? Gracias a la de ustedes. Efectivamente soy hijo de Ezequiel Cárdenas Espinosa, soy el octavo hijo. Una familia de, de diez hermanos, diez hermanos. Y me he sentido feliz dentro del seno familiar con el ejemplo de mis padres y con el ejemplo de, de mis hermanos, así hemos estado transitando y con la herencia cultural de mi padre Siquel Cárdenas Espinosa eh, prácticamente un amante de la literatura, político, orador, músico en algo he tratado de seguir las huellas de mi padre Siquel Cárdenas de Espinosa y de los valores que me inculcó por supuesto mi querida madre Raquel Molina Espinosa tenemos conocimiento que hay varias instituciones educativas a nombre de Ezequiel Cárdenas de Espinosa. ¿Nos puede comentar? Sí, en efecto, pues mi padre en los aspectos educativos cumplió un rol muy importante dentro de la provincia de Peñar. De tal manera que un instituto en la parroquia Huapán de Asobe llevaba su nombre, Ezequiel Cárdenas de Espinosa. De igual manera, tenemos un local aquí en escuela, en comunidad educativa que lleva el nombre de Silvia Él fue un educador de, de CEPA, se inició en el padre como profesor primario, luego de haberse graduado en la Universidad de Cuenca, se graduó en la Facultad de Derecho como licenciado en Ciencias Políticas. Y hacía pues agrupaciones eh, aquí en Cañar, pero muy especialmente con una agrupación en la que conformaba a su íntimo amigo, Rudecindo Inga Vélez, un muy amigo personal de mi padre, que le acompañó y le visitó hasta el momento de la muerte de mi padre. Tengo hermosos recuerdos de Rudecindo como compositor y como persona, porque también fue mi maestro en el jardín de infancia, maestro de música. Entonces, entre los dos compaginar mi padre creó, entre otras composiciones, dos, uno es el sacrificio de las vírgenes del sol, o las Vírgenes del Sol, que fue musicalizada por su amigo íntimo Rudecindo Ingabeles, y la otra, el Hawaii Poema, también musicalizado por el mismo amigo de mi padre, Rudecindo Ingabeles. De tal manera que, más o menos por los años 30, por los años 30, 35, más o menos, forman un conjunto musical allí, Rudecindo Ingabeles con sus hermanos, eh, creo que era Miguel, Pedro, otro hermano más, entonces eran tres hermanos Inga o cuatro hermanos Inga, también eh, Roberto Orbe, Ezequiel Cárdenas que interpretaba el bandoneón, Víctor Inga y algunos más. Hago mención porque ese conjunto fue el primer conjunto llamado Alma Cañari, Alma Cañari, Alma Cañari. con ese conjunto Alma Cañari, eh, el instrumento de cuerdas, violines, guitarra, bandoneón viajan a la ciudad de Río Bamba y tienen una actuación en la primera radio difusora del país, que fue Radio El Prado de Río Bamba Su padre tuvo el honor de conformar el conjunto Alma Cañari junto al maestro Luis de Así es, el primer conjunto Alma Cañari. Su padre, ¿cómo aprendió a tocar el bandoneón? tuvo acceso a alguna escuela? A ¿Algún profesor? Bueno, yo entiendo, tenía una especie de, de cifrado, de códigos cifrados. No, no entiendo mucho, no eran notas, pero no eran notas, sino eran los códigos cifrados que indicaban las posturas del bandoneón. Entonces eso lo tocaba también por herencia, porque mi abuelo, Rosendo Cárdenas, también intérprete del bandoneón de igual manera. Entonces mi papá fue perfeccionando, le gustaba música, mucho la música nacional, especialmente, que le ponía mucho sentimiento, porque el instrumento del bandoneón se si presta para ese tipo de música en el país, es un instrumento muy, pero muy sentimental, lírico ¿no? Entonces fue perfeccionando y más o menos ya tocaba por muchos años, hasta poco antes de su enfermedad, y dejó de tocar, entonces de ahí pues yo más o menos traté de imitar, de querer imitar la, la forma de tocar el estilo de mi padre Y aprendí también a, a tocar el bandoneón Entonces yo tengo la, la herencia y el ejemplo de familia porque Además de mi padre que tocaba el bandoneón Mi madre tocaba un poquito la guitarra Me enseñó las primeras posiciones de guitarra Mi madre, mis hermanos tocaban guitarra De tal manera que más o menos cuando cursaba el quinto grado de escuela, la escuela Simón Bolívar, en la cual me eduqué los seis años de primaria, ya tuvimos una intervención en las horas sociales que se llamaban en esa época, a donde acudían los padres de familia a ver a sus hijos. Sí. Había obras de teatro, comedias, obras musicales, en fin. Ahí formamos un conjuntito pues, de algunos compañeros: Daniela Nieto, Teodoro Pesantes el que les habla y yo tocaba ya la guitarra en quinto grado de escuela y con mi primo Guillermo Cárdenas Quesada que también aprendió a tocar ya la guitarra éramos muy niños nos presentamos en el local del municipio aquí en Alcañar que era una vieja casona esta vieja casona tenía un patio grande en la cuanta baja que servía de platea para el público y en la parte alta le quitaban el pasamano y quedaba un escenario Ahí se presentaban las obras musicales. Entonces participamos en un concurso de música. El jurado fue don Ruducindo Ingavélez. El maestro. El maestro, jurado calificador, verá. Entonces los dos actuamos y ganamos el segundo premio. El primer premio lo ganaron muy merecidamente el señor Enrique Carvajal, primera voz, y el señor Alfonso Vázquez Andrade, segunda voz, que tiene una gran trayectoria musical. Nosotros el segundo puesto, los niños pues estimulados con los premios, en fin. Y el tercer puesto, los hermanos Guillén. Eso cuando teníamos más o menos 10 a 11 años. Entonces era, esa casona era muy, muy importante, lugar atractivo, porque se presentaban muchos los obras teatrales aquí. ¿no? Habían grandes actores aquí, pues dramas famosos, por ejemplo, El Derecho de Nacer y, y Tras las Rejas, Madre Mía con interpretaciones extraordinarias que realmente esas interpretaciones dramáticas conmovían y hacían llorar al público en esa época, muy buenos actores de teatro. Ahí, ahí justamente Cristóbal, que menciono, estamos con Javier que es un intérprete de bandoneón, acordeón, piano, guitarra, zampoña, músico completo, y como ya menciona desde ese momento con, con, Guillermo, con Guillermo Cárdenas Quesada, ya se arma el primer dúo, ¿no? Yo trabajaba en Ambato, eh, en una casa de observación de varones se llamaba, ¿no? En esa época, le hablo del 75, que me fui a trabajar en Ambato Y conocía a un señor que cantaba muy bien, trabajaba en bien, Tenía un dúo muy hermoso, pues el aficionado me iba allá a curiosear y un día de esos, el integrante de ese dúo Dice, vea, yo traje de Bolivia un chilladorcito Charranco, pequeñito, ¿no? Es un chilladorcito, es de hecho de quirquincho. Un claro, ¿no? y ahora yo ya como defensor de la naturaleza, pues ya no voy a permitir, pues, eso. Pues, en esa época estaba ilusionado, ¿no? pues, pues, estaba acabando la, la fauna, pues, ¿no? De, de Bolivia. Le compré, le compré quirquincho. No sabía absolutamente nada. Pues, en esa época no había el internet para poder guiar, no había maestros. Y de ahí, pues, conformamos el conjunto huacañán que vamos a hablar más tarde, a lo mejor, su mayacta tocando el charango, tocado la guitarra, el bandoneón. Entonces, de, un poquito introduje también con los compañeros las zampoñas, también que era una novedad en esa época. Lo que podríamos llamar era el boom de la música latinoamericana en <risa> esa época, claro, el, sí es. el boom de la música latinoamericana. Entonces, también este, investidos con ese, con ese principio de del amor por la América Latina, en fin, a través de la música, aprendimos a tocar esos instrumentos. Tocábamos la música nacional y también música latinoamericana. En el bachillerato, le hablo de 1964, aprendí a tocar un poquito el acordeón y formamos con los compañeros una orquesta América. Pero con instrumentos muy primitivos, rudimentarios, ¿no? un bongocito que había por ahí que nos prestaron, Maracas y tocaba yo el acordeón y alguien con guitarra acústica, pues, guitarra de madera. Uh -huh. Tocábamos la orquesta y hacíamos los bailes para sacar fondos, como orquesta propia, que era la nuestra, pues no. Y <risa> lo de... mismo, pues ahí me gustaba formar tríos, formamos un trío también con mi Nieto, Teodoro Pesantes y yo, en esa época de estudiantes, con música romántica, en fin, música nacional. Más tarde de eso ya, antes de la formación de los tríos, Vengo yo de la ciudad de Ambato a radicarme, fui de profesor primario a Ventura, y luego vine a trabajar en el Andrés de Córdoba, en el colegio Andrés de Córdoba, en el cual me inicié como secundario y terminé hasta mi jubilación, más de 36 años de servicio, en querido wow. plantel Andrés de Córdoba. Entonces ahí tuvimos la invitación de unos compañeros que ya tuvieron la, el conjunto Huacañán, el primer conjunto Huacañán. El primer conjunto que grabó un disco aquí en la ciudad de Cañar, formado por profesores secundarios. César Cardas, mi hermano, estaba Rodrigo Platerón, Maestro José Guaraca, Manuel Guaraca, César Tepas y José San Martín. Cuando yo ya llego acá, vine también con Carlos Ordóñez que trabajaba conmigo en Ambato. Entonces nos invitaron a formar ese conjunto y formamos ya otro conjunto, Guacañán. Esta vez yo le traje un poquito de, de innovación, ¿no? ¿no? solamente para salirnos del esquema de la música nacional, le ampliamos un poco con música folclórica, como le indicaba un poquito de samba argentina, por ejemplo, música boliviana y ecuatoriana, por supuesto. Es el conjunto Guacayñán. Entonces ahí formaba ya Carlos Ordóñez, César Cárdenas, Rodrigo Caterón, este, Pepe San Martín y cinco integrantes. ¿sí? Con este conjunto, Bacañán, que es este, José San Martín, ahí está José Guaraca, Carlos Ordóñez, que habla Rodrigo Calderón y mi hermano César. Mm -hmm. tuvimos una invitación a, para Bogotá, a Colombia. Sí, a Colombia, con los padres eh, escolapios, con la comunidad escolapia que tiene muy buenos establecimientos educativos, muy conformados allá. Entonces éramos... Profesores de dos del colegio Andrés de Córdoba y los demás del colegio José Peralta. Y logramos grabar este, este LP, este Long Break, que llamábamos disco de vinilo, de 12 o 14 canciones. ¿no? Y aquí habla de un tema mariposa, que, que es un tema eh, morenada boliviana, como, como menciona también la música argentina. ¿Cómo fue toda esta producción? O sea, para nosotros, Cristóbal, como estamos hablando, es sumamente emocionante de saber de, de un producto de vinilo que hicieron esa época con músicos de aquí. de Cañar. años... 70, 79 más o menos. 79. 79. ¿Y se grabó aquí en Cañar? No, esto grabamos en Guayaquil. En Guayaquil. Sí. Entonces en esa época ah, no había en Cañar. conversaba, había un ingeniero de sonido excelente que no nos dejaba pasar una sola, no nos dejaba pasar. Uh -huh. Entonces no se grababa por pistas como es ahora, Así en es. computadora sino se grababa con Sí. De tal manera que había una tremenda tensión al grabar no, un disco porque no podíamos fallar. Y todos de vivo, ¿no? y, claro, no. todo de vivo. y si alguien fallaba, otra vez. otra vez, nuevamente la canción, nuevamente la canción logramos. Entonces me preguntaba la cuestión de la influencia. Sí, el anterior a este conjunto, el primer Huacañán, que era conformado por famosos músicos, bajo la dirección del Maestro José Guaraca, Calderón, este, tenía en su mayor parte música ecuatoriana. Uh -huh. Casi todas, entonces cuando yo vengo acá integrando con Carlos Ordóñez, más o menos vine yo con la, con la influencia yo era un poco más joven que los demás integrantes. Vine con la influencia de la música latinoamericana uh -huh. como uh -huh. cultor que me gustaba, pues no. Entonces, ya vine yo con mi charango, vine con mis ampollas. Aquí está en la portada con, con el bandoneón. Entonces, aquí <risa> le, le introdujimos pues música nacional y música folclórica. Tenemos aquí unos dos o tres o cuatro temas de música folclórica: de samba argentina, música boliviana, lo demás, lo nuestro, la música nacional. Uh -huh. Lo titulamos de Cañar para América en este disco de la El Le Camino de Llanto, que significaba la, el símbolo de cómo surgió la etnia cañari en la conjunción con, con las guacamayas, de acuerdo a la leyenda. Así es. Entonces, amigos que nos están viendo, tenemos aquí un, una joya en todo lo que es la, la producción musical. Tenemos un disco de vinilo que está cerrado, Cristóbal, o sea, no está abierto, está cerrado. Estamos hablando de una joya de colección. Realmente <risa> wow. o es, es de, de mucha motivación y también de reflexión conocer que, que nuestro cantón ha tenido todo... Todo este camino hecho, todo un proceso de historia, un proceso de herencia musical, y... aquí. Estamos con Suma Yacta, cuéntenos cómo viene este proceso. Bien. Por razones de, de índole del trabajo, se desintegró el conjunto Guacayana, este Ajá. conjunto. Se desintegró, pero yo deseaba continuar con la música, los proyectos. Ahí convoqué a algunos compañeros para formar el Suma Yacta. Yo dirigí este conjunto y convoqué a algunos compañeros. Está Francisco Quesada uh -huh. Coello, está Guillermo Cárdenas Espinosa, que conmigo ha hecho música desde la niñez. Uh -huh. ¿Y empiezan con él? ¿no? Sí, Carlos Ordóñez Morejón y Domingo Espinosa Córdoba. ¿Y quién es Javier Cárdenas. Uh -huh. Domingo Espinosa ya falleció. Formamos el, el conjunto Suma Yacta. Lo titulamos justamente por la visión que teníamos por la música, por el de siglos. Tenemos desde la curima y la camisa bordada para, para actos especiales. ¿no? Para actos especiales. Es. Los indígenas, este tipo de camisa se ponía para actos especiales y la curima, de igual manera que era un lujo, se, se desempeñaba por la función de la vestimenta para ocasiones especiales, por ejemplo, las bodas. Entonces los novios iban elegantísimos, iban con curima camisa bordada, y ahí lo tomamos nosotros y mandamos a confeccionar esta, esta ropa típica que atrajo mucho la atención porque viajamos también por algunas partes, ¿no? entonces si me permite una anécdota, uh -huh. eh, la provincia de Cañar a través de la Casa de la Cultura eh, nos envió en esa época, nos ayudó para viajar a Quito, representando a la provincia de Cañar a desfilar en el 6 de diciembre, desfile del 6 de diciembre, juntación de Quito, uh -huh. Representamos a la provincia de Quina nosotros aquí, allí en Quito, y filmamos en el Cebollar, un convento antiguo, un documental. Como había algunas personas, pues en esa época estaba el conjunto del y de Cuenca, entre otros, nosotros tuvimos la suerte de ser invitados para dos ocasiones. Lo uno, para cantar y tocar los instrumentos en el barrio donde iba a estar la reina de Quito. Entonces, pucha, la satisfacción para nosotros, ¿no? Y luego, pues, nos invitó en la época del canciller Alfonso Barrera Valverde, fue canciller de la República, nos hizo una invitación para que tocásemos en la Cancillería. Entonces hubo un acto especial a donde acudieron nosotros, estuvimos ahí, pues, en antesala, antes de la intervención, vimos entrar a embajadores, a cónsules, en fin, en la Cancillería, y ahí tuvimos la actuación nosotros con el conjunto. Suministro. El trabajo en esa época ya en cuanto a lo que es imagen, la confección del vestuario, es un grupo justamente profesional, con visiones muy profesionales. Y, y como estábamos hablando con Cristóbal, en este proceso de hablar con el maestro Javier, es bastante importante de conocer estos espacios, de estas producciones que se dan en ese tiempo. En, en contraste con lo que ahora ahora los grupos de jóvenes que se arman tal vez no llegan a alcanzar a generar una producción y estamos hablando de épocas no de épocas de que ustedes pues consolidaron este proceso con su mandate, y es algo sumamente valioso como mencionaba el tener un vinilo el tener ese tipo de producciones muy satisfactorias para la música de cañar en ese entonces se disolvió ya su luego de algunos años y de haber recorrido prácticamente toda la provincia del Cañar eh, muy especialmente la zona baja del Cañar, la última parroquia, nos hacían la invitación, le contaba y asistíamos, ¿no? en un estado en San Antonio de Paguacay estuvimos en en Matán eh, antes de Chuyá, Chuchucán, Chuchu -chuchu Chuchucán y también estuvimos en Chuyá ¿no? había un promotor ya falleció Marcelo Espinosa, nos hizo la invitación, era gestor del Ministerio de Agricultura en esa época, nos hizo la invitación y nos fuimos a Xuya con todos los instrumentos, pues fue un atractivo allá, ver un capítulo de Comercio muy alta. Estuvimos en Goyeturo y le cuento como anécdota que nos facilitó un vehículo en esa época, no había casi el día, había una trocha, pero logramos avanzar, logramos avanzar y nos invitó uno personal de una escuela. Usted puede imaginarse la entrada en vehículo a Conjunto Sumayaja. Yo creo que la primera vez que entró un carro, la segunda vez sería, pero no había carros. Y pues la gente, el apoyo que tuvimos antes de la actuación. En fin, pues este, llegaban a, a pasear en, en el vehículo de la institución, un paseíto con las chicas. No, y, no sí, sí. y de noche la, la actuación, sí, la porque tuvimos una presentación, la sí. elección de una reina, inclusive, de Turo, y tuvimos un, un cálido, un cálido recibimiento, un cálido recibimiento. Entonces, como anécdota, mis compañeros me deben estar escuchando, me escucharán. Al regreso ya había un señor que se llamaba Mesías Rivera un ancianito que trabajaba en la molienda y pasamos por ahí pues nos invitó el señor estaba moliendo y nos invitó unos puritos unas puntas entonces en el momento de subir al carro ya no pudimos porque nos enseñamos ¿no? nos enseñamos entonces ya los compañeros ya ve Javier ya saca la guitarra, Pancho era un gran cantante, Francisco Quezá. Saque, trae traiga el guapo para hacer música, saquen los instrumentos. Yo bajé con el Bando bandoneón también. Y hicimos bailar a la gente ahí que estaban enamorando, a las señoras, a los señores de respeto. Bailamos ahí. Tuvimos una linda tarde de bohemia. Ya. Nos acompañaba también Gilpinos Cordero. Es un, un compañero, poeta también. Él nos acompañaba en esa gira a Una experiencia realmente inolvidable. Nosotros teníamos un club y tenemos un club que es el, el, el Club Chalaco, aquí en la ciudad de Cañar. Chalaco. Chalaco. Nos invitaron el grupo llamado Los Folclóricos, es el grupo. Uh -huh. No folclóricos, sino folclóricos. Sí, sí. Nos invitaron para hacer una actuación. Bien, pues iba a ser una noche del recuerdo, ¿no? Ya estuvimos de corriente edad, pues nos invitaron hace algunos años. Y ahí conformamos con Guillermo Cárdenas y. Hernán Vázquez, que se integró en ese momento, Hernán Vázquez, Andrade. Ensayamos a ver cómo sale el trío. Entonces, yo tocaba la guitarra, pero tuve que un poquito esforzarme para el requinto. ¿no? Ah, ya, ya. Claro, sabes, en, pero ya. Sé, funtero, ¿Mm? sí. eh, tuvimos la actuación aquí en el Centro Cívico. Eh, realmente dejamos una impresión, nos quedó una impresión maravillosa por la aceptación que tuvimos con el público. ¿no? Entonces, lo botizamos al trío con el nombre de Voces del Recuerdo y con ese trío Voces del Recuerdo también tuvimos algún recorrido dentro de la provincia y se pudo plasmar también un disco con Hernán vázquez como vocalista eh, la segunda voz mía y la tercera voz de Guillermo Cárdenas entonces sería de requinto y, y guitarra Logramos plasmar el, el disco por aquí le tengo ya que también está agotado. Luego de eso, por motivos de trabajo, Hernán Vázquez se retira y convocamos a Francisco Quesada Cuello. Él integró también Voces del Recuerdo, logramos realizar dos grabaciones. Entonces, ¿Dos producciones? Dos con, con, sí, o sea, en Voces del Recuerdo tenemos tres, una con Hernán Vázquez, la otra con Francisco Quesada. Entonces, estos dos discos de 45 revoluciones lo grabamos casi en los mismos días en que lo grabamos con el conjunto Huacañán, con, con el primer conjunto Huacañán, entonces ahí nos pidió la producción que colaboremos, que hagamos un disco pequeño, en fin y lo hicimos en dos, dos grabaciones hay, más. hay sí. más música grabada Sí, en esa época eh, simultáneamente grabamos el Huacañán y luego grabamos este, estos dos discos de 45 revoluciones, discos de vinilo que tengo también como recuerdo es en la ciudad de Guayaquil. Este graban con, con Guacañán. Sí, con Guacañán. Eh, es, grabamos con otro nombre, ¿no? para diferenciar del, del LP, uh -huh. los violines del Intihuayco. Se llamaba este conjunto, violines ah, sí. del Intihuayco. Sí. Claro, sí, el, el director. Uh -huh. Sí, Era prácticamente los mismos integrantes del Guacañán. Lo cambiamos el nombre para la grabación de este, de este disco. Era bajo la dirección también del maestro José Huaraca Calderón. En la dirección José Huaraca. Exactamente. Le hablaba con Hernán Vázquez, sí. Guillermo Cárdenas y Javier Cárdenas. Cantares del alma lo llamamos a este, a este CD. Tiene creo que unas 12 canciones. Cantares del alma. Este es el segundo. El camposo. segundo, a mi lindo Cañar. Graban en dónde este segundo? Este grabamos, este grabamos en el estudio del señor Matute, Eduardo Matute. El otro segundo es este también, este ya es con Francisco Quesada, cuello. 99, vocalista Francisco Quesada. Siempre con Guillermo Cárdenas y mi persona. Con otros temas también románticos, música nacional. Y luego, pues, vamos al tercero que lo llevamos. Lo llamamos a este Recordar es Volver a Vivir, también con Francisco Pesada Cuello. Está este este Sí, sí. Se toca, toca la guitarra, Guillermo Cárdenas en guitarra acompañante y yo tocaba el requinto. En todos estos, estos series. Hace unos pocos años atrás, el doctor Luis Carpio Amoroso tuvo la, la concepción de crear un grupo musical de la Casa de la Cultura de la provincia de Cañar. Entonces él quería abarcar a artistas de toda la provincia, no solamente concentrarlo en la ciudad de Azogues. Y me hicieron la invitación a formar este conjunto musical La Rondalla Cañar fue bautizada por el doctor Luis Caprio, creada por él cuando fue presidente en esa época de la Casa de la Cultura del núcleo de Cañar. Eh, asistíamos dos veces por semana, de aquí en el Cañar integramos Francisco Quesada y yo. Y el tambo, el economista Osvaldo Villavicencio, que tocaba maravillosamente la bandurria, falleció lamentablemente hace poco. De Beleg, uno de los hermanos bautista canta y toca. De Azogues, la mayor parte, también había integrantes de Irillán. Entonces, hubo una cobertura de toda la provincia. Y no tuvimos una producción discográfica profesional, no hicimos una grabación de estudio, porque muy difícil es manejar presupuesto. Y traslados, y en fin, más de 25 personas se eh, integraban. Y de toda la provincia. Damas de toda la provincia. Entonces, un poco sacrificado, pero nos gustaba hacer un poco de música. Viajábamos con Pancho Quesada y Jorge Ordóñez Tixi. Viajábamos a la ciudad de Azogues lunes y martes por la noche. Llegábamos aquí diez y media, once de la noche. Un ¿no? oh, poquito sacrificado, pero lo hacíamos con mucho grado. Nosotros tenemos sí, sí. dato también de que usted compone un tema a, a Cochancay que se vuelve un himno popular. Sí, un sector muy lindo de la patria chica, no Cochancay, este, un uh -huh. lugar para vacacionar de, de la gente de la sierra. Pues sí. he viajado muchos años allá a Cochancay, he conocido gente y me propusieron que dejara un recuerdo para Cochancay. ¿no? Entonces vine por acá, pasaron unos días, estaba pues un poco concibiendo, y nació la, la música, nació la letra, a Cochancay, el lindo Cochancay, creo que se llama. Es letra y música son mías. ¿no? Letra y sí, música son mías. Sí, sí, sí. Entonces esto, yo tengo la satisfacción de que me invitaron alguna vez, por otras circunstancias, desde luego, a una sesión solemne, e interpretaron la canción de Cochancay, pues ¿no? No, sí. es muy, muy importante. No, no, sí, sí. Y también tuve la suerte de recibir también la... Por supuesto de la Junta pro Promejora recibió una condecoración como autor y compositor de la música con chancay. Conocer todo este, este viaje que existe desde su, su abuelito, su padre, para usted Iván y conocer que hay más música, más de, de la bocina, y, y conocer que ustedes han sido las personas quienes aprendieron con, del maestro y ejecutan y, y han ejecutado y han producido su música. Entonces, valga entender que estos conocimientos que, que, que usted lleva son netamente muy, muy importantes realmente. Aquí el pueblo, o sea, tal vez ahora ya no está tan conectado con este conocimiento que tiene usted o con esta música. De, tenemos un montón de material aquí. sorprendente ver todos los tres volúmenes, dos volúmenes, a más, más música grabada. Entonces, ahora la, la generación de los músicos de hoy del Cantón Cañar, aquí de la ciudad de Cañar, ¿conocen? conocen, ¿Tienen conocimiento de todo esto, toda esta trayectoria, este, este, este arte que tenemos aquí? Bueno, sí, hablemos de, de las generaciones, más o menos de nuestras edades, ¿no? uh -huh. un poco más, pero los jóvenes jóvenes de hoy prácticamente no conocen mayormente. Y actualmente estamos un poco en un periodo de latencia, de tal manera que los jóvenes, las generaciones actuales de jóvenes Prácticamente no, no conocen mayormente de, de la trayectoria de, de los compañeros Porque es todo, toda una gama de personajes, artistas, seres que han aportado Y tenemos todo un, un repertorio variadísimo aquí Sí, sí, sí, sí, Se nos ha tenido la oportunidad de... La única intención aquí ha sido de expresar, expresarnos, llegar con un mensaje musical, recuperar la música y defender la música. ¿Por qué digo eso yo? Porque hoy por hoy la música está siendo absurdamente adulterada. Entonces, ¿cómo se puede concebir que música creada por Francisco Paredes Herrera, por ejemplo, Bañez Mora o Safadi Zafadi y tantos y tantos ecuatorianos uh -huh. que ellos concibieron su forma, sus pasillos, sus yaravís, sea adulterada de la manera más ridícula, perdónenme el tema, uh -huh. todos cogen ahora pues a un estudio de grabación o comercializan cualquier música, un yaraví lo convierten en cumbia, lo que sea, y le sacan a la venta, entonces eso, sin permiso de los autores, de tal manera que se cometió un atentado y así lo voy a decir, la bocina uh -huh de Ruth tengo una, una grabación en internet posible, que se fue grabada por la orquesta típica andina, se llama en Estados Unidos orquesta típica andina, fue grabada la bocina, auténtica, original con instrumentos típicos, andinos, ecuatorianos tiglares. y eso años más tarde pues lo convirtieron en cumbia, un conjunto musical ¿en dónde queda la creación de Ruth de ¿dónde está? Además de eso, las letras se han adulterado, de igual manera, la bocina también es adulterada. Hay un conjunto de, de cuenca también, un conjunto azuayo, que no quiero dar el nombre, muy bueno por cierto. y hicieron a su gusto la bocina y grabaron un disco y esa es la que se difunde mucho. Claro, la letra, el cambio de la letra, ¿no? la letra original. La letra original fue creada, la bocina fue creada por Luis Cordero por el presidente poeta la letra de, la bocina, de la bocina la, bocina, bocina. bocina. Claro. la que dice soy la o sea, mujer la mujer que domina la las es ese es de el Luis Cordero bocina. Crespo, poeta wow. escritor, presidente de la república y eso lo, lo cambiaron así de la manera más alegre inconsulta y le pusieron otra letra el vivir en el campo Exacto. la más conocida el en, el en el campo entonces es, es la más conocida en realidad uh -huh. Los compositores crearon pasillos, no cumbias. Uh -huh. Los compositores crearon yarabíes Y los poetas crearon esas poesías para acoplar con esa hermosa música de grandes compositores. En su faceta profesional como docente y como rector, si ¿sí nos podría comentar. Me ha gustado la docencia. Entonces, tengo la experiencia eh, con jóvenes con conducta, problemas de conducta lo que se llamaba en esa época la delincuencia juvenil. Entonces nosotros veíamos como docentes desde otro ángulo, cuál es el problema de la llamada delincuencia juvenil. ¿No? Y en los tres o cuatro años de experiencia que tuve en esa casa de observación de varones, supe interpretar la realidad de que los jóvenes no son, no son delincuentes, tienen problemas de conducta. Fui profesor todos los 36 años, 12 36, ¿eh? Trabajaba especialmente con lengua y literatura, muy especialmente, me ha gustado mucho eso. Claro, también con psicología, que es mi especialidad. Secretario, eh, docente, eh, fui orientador vocacional también de la Universidad de Córdoba, vicerector y finalmente rector, función de la cual me separé hace más o menos unos 7 a 8 años. Realmente una experiencia maravillosa la docencia. Pienso que es una pequeña parte porque cuántas más anécdotas habrán cuántas experiencias más que puedan profundizarnos en este viaje, en este encuentro junto a Javier Cali.